Buenos días. Eh, hasta aquí podemos decir que ha acabado la primera parte de la asignatura, donde hemos visto cómo se analizan circuitos, eh, sean cuales sean las fuentes que contienen ese circuito, esos circuitos y sean cuales sean los elementos que también componen ese circuito. Hemos visto dos métodos de, dos métodos de análisis y hemos, hemos visto también teoremas que ya dijimos en su momento que ayudaban a simplificar los circuitos para pues, hacer más fácil su análisis. Y en algunos casos esos teoremas eh, son obligatorios de aplicar, como el tema de superposición. Y bueno, pues aquí eh, vamos a pasar a la segunda parte de, de, de la asignatura que es un poco repetir en otras condiciones pero repetir lo que hemos visto hasta ahora es decir, ahora nos vamos a centrar en unos circuitos muy concretos que son los circuitos que están alimentados por fuentes inusoidales repito, hasta ahora hemos visto circuitos sean como sean con las fuentes que tengan de la forma que sean y con los elementos que sean en el peor de los casos, de los casos llegábamos a un sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros decíamos, los paramos en el planteamiento y no resolvemos. Entonces, ahora, pues, eh, los circuitos en los que nos centramos son circuitos alimentados por fuentes sinusoidales. Y de esos circuitos alimentados por fuentes sinusoidales nos vamos a fijar en concreto en el estado estacionario de esos circuitos. Es decir, todo circuito, cuando se conecta. Cuando se conecta la alimentación del circuito, hay un periodo donde las variables del circuito evolucionan, los condensadores y las bobinas se cargan, bueno, hay una evolución de variables, y llegan a un momento, ese es el estado transitorio, y llegan a un punto donde a partir de ese momento, pues ya la respuesta del circuito, digamos que se hace, se repite a lo largo del tiempo. A partir de ese punto donde acaba el estado estacionario empieza el régimen permanente, el régimen estacionario. O sea que en toda respuesta a un circuito se puede eh, distinguir dos, dos periodos. Uno que es el periodo transitorio y otro que es el periodo o el régimen estacionario. Nosotros nos vamos a centrar en el régimen estacionario sinusoidal. Es decir, qué ocurre en el circuito cuando ya ha pasado ese periodo transitorio. Y vamos a analizar esos circuitos utilizando una técnica que es la de transformar esos circuitos al campo complejo. Y vamos a, como os decía, vamos a repetir la asignatura. Vamos a repetir la asignatura para circuitos alimentados con fuentes inoxidables y vamos a aprender las técnicas para analizar esos circuitos, que van a ser las que hemos utilizado siempre, pero particularizadas para, para ese caso. Eh, el guión del tema, bueno, pues es un poco largo así en principio, pero pues, lo repito, es la asignatura repetida, pues en primer lugar vamos a ver cómo se generan eh, tensiones sinusoidales, es decir cuál es el principio de funcionamiento de cualquier generador eléctrico. Después veremos los caracter valores característicos de las ondas sinusoidales, por qué las ondas sinusoidales son tan interesantes, ¿no? Aunque, pues, porque tienen unas propiedades determinadas que las hacen, que las hacen especiales. Y después ya nos centraremos en lo que les decía, en determinar el régimen estacionario sinusoidal. Es decir, en determinar la respuesta estacionaria de un circuito alimentado con fuentes sinusoidales. Es decir, lo que vamos a tratar es resolver la ecuación diferencial que da como resultado aplicar los métodos de análisis que conocemos a un circuito. Es decir, si aplicamos los métodos de análisis a cualquier circuito, lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces la pregunta que vamos a hacer es ¿Podemos resolver esas ecuaciones diferenciales de alguna forma especial dado que nuestros circuitos tienen fuentes sinusoidales? Bueno, pues la respuesta es sí La respuesta es sí. Y es lo que llamamos determinación del régimen estacionario sinusoidal Y después aquí empieza algo que ya le sonará Solo que vamos a añadirle un apellido Que generalmente el apellido que se le añade es compleja bueno, pues vamos a ver qué son las impedancias y qué son las admitancias complejas. Vamos a ver cómo se asocian admitancias e impedancias complejas, es decir, cosas que hasta ahora hemos visto. Vamos a ver eh, cómo, cuál es la ecuación de definición de los elementos pasivos en este caso, que es el régimen extraccionario sinusoidal. Es decir, vamos a volver a ver la resistencia, la bobina, el condensador, las bobinas acopladas, el transformador ideal. Es decir, vamos a volver a repetir todos los elementos de nuestro circuito y incluso e Incluso vamos a repetir las leyes de Kirchhoff, solo que ahora las enunciaremos para esos circuitos especiales, es decir, esos circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Pero aquí tienen otra vez las leyes de Kirchhoff. Eh, en, y vamos a incidir de nuevo en los métodos de análisis, es decir, método de nudos y método de mallas y incluso incluso pues ven que aquí tenemos otra vez la repetición de los teoremas ¿Eh? vamos a volver a ver el teorema de superposición vamos a volver el teorema de, de, de Net y el teorema de Norton nos quedaron volvamos a verlo vamos a adaptarlo a estos circuitos tan especiales ¿Eh? y después nos detendremos en unos circuitos mmm, básicos para introducir una cosa que en estos en, en esta forma de, de resolver circuitos se utiliza o se utilizaba mucho tradicionalmente, ahora se utiliza menos, pero bueno, es interesante seguir conociéndolo porque ayuda a, de, a resolver algún circuito Que son los diagramas vectoriales, eh, ya les comentaré más adelante en qué consiste Bueno, en circuitos en concreto nos vamos a fijar en los circuitos RC, es decir, en los circuitos formados por resistencia y condensador En los RL, que están formados por resistencia y una bobina, o en los RLC, formados por una resistencia, una bobina y un condensador bueno, pues ese es el más o menos el guión del tema 6 <coughs> Perdón. Empezamos con la introducción La generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica Se, llegan, se llevan a cabo principalmente de forma sinusoidal O por lo menos eso era hasta los últimos 10 años, diría yo Es decir, eh, hasta entonces... Toda la generación era, era sinusoidal, todo el transporte era sinusoidal, toda la distribución era sinusoidal y la gran parte, del, el gran parte del consumo era también sinusoidal. Esto de un tiempo esta parte ya no es tan cierto, es decir, sí que se sigue generando en, régimen, o sea, perdón, en, en forma de onda sinusoidal, salvo un tipo de centrales, por ejemplo, las centrales fotovoltaicas ya generan en corriente continua. Eh, sí que se sigue transportando en régimen sinusoidal, Salvo, pues, por ejemplo, la última interconexión que se hizo entre Francia y España eh, atravesando los Pirineos a la altura de, de Gerona, pues es una interconexión que se hizo con líneas de transporte funcionando en continua. Eh, la distribución sí que sigue siendo principalmente en forma sinusoidal, pero el consumo ya raramente es sinusoidal, es decir, si todos los equipos que nosotros conectamos a la red eléctrica pues en algún momento tienen alguna etapa electrónica y las etapas electrónicas se alimentan en corriente continua es decir que esa corriente sinusoidal que hay en el enchufe en algún momento se rectifica y se convierte en una corriente continua o sea que el consumo cada vez también es más corriente continua porque el consumo cada vez es más de equipos electrónicos que utilizan corriente continua o sea que eh, esto es cierto o era cierto hasta hace unos años, cada vez es menos cierto y hay quien dice que en el futuro no será verdad en absoluto, sino que no tardando mucho, pues hay quien apuesta porque la generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica será en corriente continua y no en corriente sinusoidal. Pero bueno, de momento es así. ¿Por qué? ¿Por qué la razón de que eso fuera así? de ¿Por qué hasta este momento la corriente sinusoidal era la principalmente utilizada? Pues por su eficiencia en el transporte. Como les he comentado en alguna ocasión, pues eh, gracias al transformador es posible elevar niveles de tensión o bajar niveles de tensión y eso permite transportar la energía eléctrica a muy alta tensión y muy baja intensidad, lo que favorece eh, la eficiencia del transporte porque disminuye o minimiza las pérdidas en el transporte. ¿Eh? Bueno, eh, la primera condición que necesitamos para poder elevar o disminuir la tensión en un transformador es que el flujo magnético sea variable para que poder aplicar la, inducción de, la ley de inducción de Faraday, para que funcione la ley de inducción de Faraday y la inducción electromagnética entre el primario y el secundario, el secundario del transformador. Es decir, que para que un transformador funcionara era fundamental alimentarlo con corriente no constante, ¿eh? con corriente no constante. Esto, con el avance de la electrónica de potencia, pues, eh, también ha dejado de ser cierto. Es decir, hace pocos años eh, era impensable el subir el nivel de una tensión continua o el descender el nivel de una tensión continua de una forma eficiente. Últimamente pues está a la orden del día y elevar una tensión eh, eh, continua o disminuir el nivel de una tensión continua es facilísimo. Por eso, pues eh, lo que les decía que la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, pues hay quien augura que en un futuro también será en corriente continua. Pero bueno, en principio, como en la actualidad eh, sigue siendo en corriente sinusoidal, en una tensión sinusoidal, pues vamos a fijarnos en la tensión sinusoidal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es eh, pues ver los fundamentos del análisis de circuitos en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Y para ello vamos a utilizar una cosa que se llama el método simbólico, que es una forma de resolver ecuaciones diferenciales sin que haya ecuaciones diferenciales, ya veremos qué es eso, que ideó el señor Statement, Statement y que bueno, pues, supuso un avance en el tratamiento de los circuitos bastante importante. Este método simbólico utiliza eh, números complejos, o sea que lo primero que les tengo que decir es que a partir de ahora pues vamos a utilizar mucho los números complejos, o sea que es conveniente que si no los manejan con soltura lo hagan. Entonces hay colgadas en, en este mismo sitio donde están las transparencias narradas, pues hay el tema 6, hay un anexo 1 que cuenta pues los principios básicos de trabajo con números complejos y que les recomiendo que lo hagan, o sea, lo, lo, lo atiendan y lo trabajen antes de empezar con, con los circuitos en régimen estacionario sinusoidal. Bien, ¿cómo se genera una tensión sinusoidal? Pues eh, la generación de una tensión sinusoidal es muy sencilla y es muy fácil y por eso la mayoría de las centrales eléctricas de este mundo, pues eh, su principio de funcionamiento es este. ¿eh? Solo hay un tipo de centrales que no es de su principio de funcionamiento, que son las centrales fotovoltaicas, pero el resto todos tienen este principio de funcionamiento es decir si nosotros tenemos un campo magnético variable en principio, si nosotros tenemos un campo magnético perdón, constante, aquí y tenemos una espida dentro de ese campo magnético pues este son lo que necesitamos para generar una tensión ¿vale? en principio si la espira está fija si la espida está fija entonces el flujo magnético que atraviesa esta espira será B por A, es decir, B la inducción magnética, por A el área de la espira, por el coseno del ángulo que forma el área de la espira con la inducción magnética. Si esta espira está fija, es decir, está quieta, no se mueve, este flujo que atraviesa la espira es constante. El flujo magnético que atraviesa la espira es constante. B es constante, A es constante y el coseno del ángulo que forma, si la espira está fija, tampoco varía. Así que el flujo es constante. Y por lo tanto, pues la, el, el, perdón, la fuerza de que se induce en esta espira es cero. Por la, induc la inducción de Faraday. Es decir, nosotros decíamos que la tensión que se induce en poros de una espira en el seno de un campo magnético variable es proporcional a la velocidad de variación del flujo. Si el flujo es constante, la derivada del flujo es cero, no hay inducción electromagnética. Así que si dejamos una espira quieta, estática, Dentro de un campo magnético constante, no hay forma de que se induzca fuerza electromotriz en esa espira. No se induce tensión, con lo cual, pues no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre si nosotros hacemos girar esta espira con velocidad angular constante? Pues, si hacemos girar esa espira con velocidad angular constante, resulta que ahora el flujo que atraviesa la bobina, esa que está girando, que estará compuesta por n espiras, será n número de espiras, por la inducción magnética, por el área de una espira, por el coseno de omega t. Porque ahora el ángulo que forma el área de esa espira o de esa bobina con respecto a la inducción magnética va variando con respecto al tiempo. Y ahora aquí tenemos una, un flujo magnético que varía con el tiempo. Es decir, su derivada será distinta de cero. Es decir, habla, habrá una inducción en bornes de esa bobina. Es decir, habrá una fuerza electromotriz en bornes de esa bobina. ¿Cuánto valdrá esa fuerza electromotriz? Pues la inducción de Faraday, hemos dicho la tensión que se induce en bordes de esa espira es proporcional a la velocidad de variación del flujo es decir, a la derivada del flujo con respecto del tiempo entonces si derivamos esta expresión que es la del flujo con respecto del tiempo pues tendremos n por b por a por omega en resumen, tendremos una constante por el seno de omega t ¿Eh? es decir, esto de aquí tendremos que la tensión que se induce en bordes de esa espira o de esa bobina es una cantidad que es constante por el coseno de omega t más fi sub u. esa es una función sinusoidal es decir, ya tenemos generada una tensión sinusoidal es decir, en bordo de aspira ya tenemos una tensión que varía con un seno ¿eh? que varía con un seno eh... ¿Qué es lo que hace girar esa espira? Bueno, pues depende del tipo de central. Si tenemos una central hidroeléctrica, lo que hace que esa espira gire en el centro del campo magnético es pues, un salto de, de, de agua. Es decir, tenemos agua en una altura superior, se deja caer por unas tuberías, llega a una turbina y esa energía potencial eh, se convierte en una velocidad determinada de rotación de las palas de esa, de esa turbina que mueve nuestra espira. Eso es una central hidroeléctrica. En vez de ser agua, es vapor de agua, entonces tenemos una central térmica. Si en vez de ser agua o de ser eh, vapor es la fuerza del viento, pues tenemos un generador, eh, un aerogenerador. Es decir, eh, como ven, el principio de funcionamiento de una de, de, de una central eléctrica es casi siempre el mismo. Lo único que varía es la fuerza encargada de mover esa espira dentro de ese campo magnético. ¿Eh? Ya les digo, el único, la única central, el único tipo de central que no funciona con este principio de funcionamiento, pues son las centrales solares fotovoltaicas. ¿Eh? Por eso, pues es la razón por la cual, pues casi siempre eh, la, la mayor parte de la generación de energía eléctrica se hace en forma sinusoidal, porque es la forma en principio más fácil. ¿Vale? Entonces, al valor máximo que alcanza la tensión en borras de esa espira es U0. ¿eh? Fíjense, cuando esto valga 0, cuando esto valga 0, el coseno valdrá 1, y entonces el valor máximo será U0. Es el valor máximo que alcanza la tensión en borras de esa espira. Bien. Bueno, pues ya, ya tenemos una señal sinusoidal, una tensión sinusoidal generada. ¿Eh? Ya han visto que, que es fácil. Entonces, las ondas sinusoidales tienen unas propiedades y unas características especiales que nos vamos a detener aquí. ¿Eh? Mm, son denominaciones y definiciones de valores que se utilizan mucho cuando nos referimos a tensiones o a formas de ondas sinusoidales, mejor dicho. ¿Eh? Vale. En principio, se dice que una forma de onda es sinusoidal si sigue esta ecuación. Y fíjense, siempre, si tratamos de reconocer si una onda es sinusoidal o no sinusoidal, tenemos que compararla con esta expresión general. Es decir, hay un valor constante por el seno de omega multiplicado por t, es decir, algo multiplicado por t, más una cantidad. O sea, que todas las ondas sinusoidales siguen este patrón. Una constante por el seno o coseno, eso no importa, de algo multiplicado por t, más una cantidad constante. Esa es la forma de onda sinusoidal, una forma de onda sinusoidal. Cada una de estas cosas, cada una de estas cosas que hay aquí tiene nombre. Entonces, al, la constante esta de aquí se le llama amplitud. ¿Mm? La amplitud de la onda es la cantidad constante esta que hay aquí antes del seno del coseno. A lo que hay dentro del paréntesis, que está multiplicado por T, a lo que hay dentro del paréntesis que está multiplicado por T, se le llama pulsación. Se denota con la letra omega y se llama pulsación. ¿Mm? Y. Ah, la cantidad constante está aquí, que está aquí dentro del paréntesis, se llama fase inicial. Se llama fase inicial. O sea que una onda sinusoidal, para estar definida, necesitamos saber la amplitud, su pulsación y su fase inicial. Con eso tenemos perfectamente definida una onda sinusoidal. Es decir, si sabemos su amplitud, si sabemos su frecuencia o su pulsación y sabemos su fase inicial, tenemos completamente definida esa onda sinusoidal. ¿No? Vale, Para onda, toda onda sin se verifica esto de aquí, es decir que omega por el periodo es igual a 2pi o bien que eh, la pulsación, lo que llamamos pulsación, es 2pi veces la frecuencia ya saben que la frecuencia y el periodo son inversos uno de otro, o sea que bueno, esta, cantidad la vamos a, eh, perdón, esta relación la vamos a utilizar mucho y es que la pulsación es 2pi veces la frecuencia de la onda y como os decía Voy a referirme a ondas sinusoidales, tanto si son formas onda seno o son formas de onda coseno. ¿Por qué? Porque entre un seno y un coseno lo único, lo único que hay que hacer es cambiar la fase inicial. O sea que un seno lo puedo convertir en un coseno cambiando la fase inicial y viceversa. Al final, por lo único que hay que recordar es que un seno es un coseno retrasado pi medios. Es decir, que si a esta expresión la retraso pi medios la tengo de forma coseno, y si tengo una forma de onda coseno y la quiero tener en forma seno, lo único que tengo que hacer es recordar que un coseno es un seno adelantado pi medios, le sumo pi medios a la fase inicial y ya la tengo convertida en una onda de forma seno. O sea que, repito, por eso me da lo mismo llamarle sinusoidal si tiene forma seno o forma coseno porque la transformación de una en otra es muy fácil y muy sencilla, sin más que variar la fase inicial de la onda. Bien. Hay una serie de valores asociados a todas las formas de onda periódicas y, en concreto, pues, también a las formas de ondas sinusoidales porque son formas de onda periódicas, es decir, son ondas que se repiten en el tiempo. ¿Vale? Entonces, se habla de valor de pico. Se habla del valor de pico de una onda a la distancia vertical que hay entre el cero y el valor máximo de esa onda. Esto de aquí es el valor de pico, la distancia vertical que hay entre cero y el valor máximo de esa onda. Está el pico positivo, que es este de aquí, y está el pico negativo, que es este de aquí. Es decir, la distancia entre el cero y el pico negativo, pues es el valor de pico negativo. En el caso de ondas sinusoidales, en el caso de ondas sinusoidales, la distancia entre el cero y el pico positivo, o el cero y el pico negativo, es justo la amplitud. La amplitud, esa cantidad constante que hay delante del seno del coseno Pues esa es la distancia que hay entre el cero y el pico positivo O el cero y el pico negativo Se llama valor de pico a pico A la distancia vertical que hay entre el máximo positivo y el mínimo negativo O sea que esta distancia vertical Que hay entre el máximo y el mínimo de la onda Es el valor de pico a pico Si este es el valor de pico y este es el valor de pico Pues lógicamente este es el valor de pico a pico, distancia vertical estoy hablando de distancia vertical ¿vale? y se llama valor medio de una onda al a promedio integral de la onda en un periodo, o sea, es el valor medio que toma la onda en un periodo ¿qué es un periodo? pues un periodo es el tramo de onda que se va repitiendo a lo largo del tiempo, es decir, en este caso en una onda sinusoidal aquí tenemos un periodo de onda y esto se vuelve a repetir. Entonces, un periodo es el tiempo que tarda en repetirse la onda. Es decir, de aquí hasta aquí, es el, esto es un periodo. Lo que tarda en repetirse una onda. Entonces, el valor medio de la onda es el promedio integral de esta onda en un periodo. Es decir, el valor medio, la media aritmética de los valores que toma la onda en ese periodo. ¿Vale? Por ejemplo, en este dibujo que he hecho aquí, durante este semiperiodo, la onda toma estos valores, durante este semiperiodo toma estos valores, si hallamos el valor medio de los valores que toma aquí y, el, y los que toma aquí, pues el valor medio de esta onda es cero. ¿Vale? Bien. Se llama ciclo de una onda a la porción de onda comprendida en un intervalo igual a un periodo. ¿Vale? Es decir, el ciclo de la onda, perdón, la porción de la onda que está comprendida en un intervalo de tiempo igual a un periodo, se le llama ciclo o sea que este es el ciclo de esta onda sinusoidal, la porción de onda comprendida en un periodo y al número de ciclos que se repiten por segundo se le llama frecuencia es decir que cuanto más veces se repite la onda en un segundo, pues una onda de mayor frecuencia y cuanto menos veces se repite pues una onda de menor frecuencia o sea, la frecuencia es el número de veces que se repite la onda en un segundo, el número de ciclos que hay de onda en un segundo de ahí se obtiene lo que les decía antes que la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es el inverso de la frecuencia. Estos son los valores característicos de las ondas sinusoidales, o de las ondas periódicas mejor dicho, y traducidos a ondas sinusoidales. Es decir, lo repito, el valor de pico, que es la distancia de cero al valor máximo o de cero al valor mínimo, el valor de pico a pico, que es la distancia vertical entre el máximo y el mínimo de la onda, el valor medio, que es el promedio integral de la onda en un periodo, el ciclo, que es la porción de onda comprendida en un periodo, y la frecuencia, que es el número de ciclos que cabe en un segundo. vale, O sea que estos son valores habituales cuando se habla de ondas periódicas que hay que conocer porque son muy usados. Bien, hemos visto que el valor medio de una onda puede ser igual a cero, y eso a veces pues, es un poco incordioso porque no nos deja determinar ciertas cosas de la onda. Entonces, tradicionalmente, tradicionalmente eh, se ha habló de valor eficaz, la ventaja de hablar de valores eficaces de las ondas, sobre todo si son periódicas, es que es un valor que es siempre distinto de cero. Es siempre distinto de cero. Entonces, eh, pues eso podemos hablar siempre de, de una onda, de su valor eficaz, con la garantía de que siempre va a ser distinto de cero. Es decir, que nos va a dar información sobre esa onda. ¿Eh? Es una expresión matemática que es la que viene recogida aquí y dice que el valor eficaz de una onda es la integral de 1 partido por un periodo, la integral entre 0 y t de la función al cuadrado diferencial de t. ¿Vale? Este es el valor eficaz de una onda. Si la onda es sinusoidal, si sinusoidal, su valor eficaz, repito, esto que está en rojo es solo para ondas sinusoidales, lo que está en rojo es solo para ondas sinusoidales, el valor eficaz es la amplitud de la onda partido por raíz de 2. Es la amplitud de la onda partido por raíz 2. Ese es el valor eficaz. Y ya les adelanto que cuando hablamos de ondas sinusoidales es perfectamente habitual hablar de valores sinusoidales. Perdón, de valores eficaces. De hecho, si no se dice lo contrario, por defecto se habla de valores eficaces. Así pues, un valor que ya les he dado desde el principio del curso yo que les di, que es que la tensión que hay en los enchufes es 230 voltios. Esos 230 voltios es el valor eficaz de la onda sinusoidal que hay en el enchufe. Es decir, en el enchufe de la red eléctrica hay una onda que tiene una forma, tiene una forma de onda sinusoidal, ¿eh? tiene una forma de onda sinusoidal, y el valor eficaz de esa onda son 230 voltios. ¿De acuerdo? O sea que el valor eficaz es un valor muy importante en ondas sinusoidales, porque de hecho, en principio, siempre vamos a hablar de ondas sinusoidales a través de sus valores eficaces. ¿eh? ¿De acuerdo? Recuerden, es la, el valor de la amplitud de la onda partido por E2. Esa es la relación entre el valor eficaz y la amplitud en ondas sinusoidales. Bueno, aquí tiene la interpretación física del valor eficaz. Se lo leen con detalle, con entendimiento. Bueno, es, digamos, es una tradición histórica. Ver ¿Por qué se habla. Otra cosa importante... <coughs> perdón. Porque nosotros, cuando hablemos de los, nuestros circuitos alimentados con fuentes sinusoidales y de los elementos que forman parte de nuestros circuitos, una de las características que vamos a tratar siempre es el desfase. Es decir, una de las cosas que caracteriza a las magnitudes, tensión e intensidad en los circuitos sinusoidales es que están desfasadas. Y entonces vamos a, ser, vamos a hablar mucho de desfases y hemos de ser capaces de definir y de saber qué es un desfase. Entonces, bueno, pues vamos a definir qué es el desfase de dos ondas. Pues el desfase de dos ondas es la distancia horizontal que hay entre dos estados homólogos de dos ondas. ¿Qué son estados homólogos? Pues estados similares. Es decir, fíjense, aquí tengo una onda roja sinusoidal y tengo otra onda sinusoidal que es azul. Dos estados homólogos de estas ondas, por ejemplo, es cuando pasan por cero en sentido decreciente. Es decir, aquí el estado 1 es cuando la onda roja pasa por cero en estado decreciente. Y el estado 2 es cuando la onda azul pasa por cero en estado decreciente. Son dos estados homólogos, es decir, el punto donde las ondas pasan por cero en sentido decreciente. Bueno, pues eh, se llama desfase de esas dos ondas, entre la onda roja y la onda azul, a la distancia horizontal que hay entre esos dos estados homólogos. Puedo tomar dos estados homólogos cualquiera, es decir, puedo tomar el 1' que es cuando la onda roja pasa por cero en estado ascendente y cuando la onda azul pasa por cero en estado ascendente. Entonces la distancia horizontal entre 1' y 2' también es el desfase de esa onda. Por supuesto que sí. Es decir, es la distancia horizontal entre los estados homólogos de dos ondas. Y ese es el desfase que en general se mide en grados. Esta distancia horizontal en general se mide en grados. Bien... Eh... Pero además de saber cuál es el desfase, es interesante saber qué onda adelanta a cuál. Es decir, hay una onda que adelanta y otra que retrasa. En general, cuando uno mira dos ondas, y las mira sin mucha perspectiva, es muy fácil caer en la trampa de la intuición. La intuición nos dice que la onda 2 llega antes que la onda 1, lo cual no es verdad. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, si nos dejamos guiar eh, por, la, por la intuición, parece que la onda 2, si ponemos aquí la meta... Parece que la onda 2, perdón, la onda azul llega antes a esa, a esa meta que la onda 1. Y que la onda 2 adelanta a la onda 1. Eso es lo que nos dice la intuición. Pero eso no es cierto. Fíjense, esto es un eje de tiempos. Esto es un eje de tiempos. El estado 1, es decir, cuando la onda roja pasa por cero, ocurre en este instante, y cuando la onda azul pasa por cero, ocurre en este instante. Y la onda 1 pasa por cero antes de la onda 2, o sea, el estado homólogo 1 ocurre antes que el estado homólogo 2, porque esta es un eje de tiempos creciente Entonces, lo que está antes es lo que sucede antes, o sea, que la onda roja pasa por cero antes que la onda azul, con lo cual la onda roja adelanta a la onda azul ¿de acuerdo? es decir, que se comparan dos estados homólogos y adelanta aquella onda donde sucede antes ese estado homólogo esa es la forma de saber, entonces nosotros diremos que estas dos ondas están adelantadas, los ángulos que sean, y que la onda 1 adelanta a la onda 2 ¿Y por qué comparamos este estado homólogo con este estado homólogo y no este estado homólogo con este estado que puede ser homólogo o no, o uno más allá? Bueno, pues hay, que, hay siempre que seguir la, la restricción de que se comparan estados homólogos separados por menos de un semiperiodo ¿Mm? Se comparan estados homólogos separados por menos de un semiperiodo ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabremos cuando nos den dos ondas Ya sabemos cuál adelanta cuál y cuánto pues en función de hacer cuatro cuentas ¿Mm? Bueno, ¿qué tienen de especial las ondas sinusoidales? Pues tienen de especial algo muy característico en primer lugar, al sumar o restar varias ondas sinusoidales de la misma frecuencia, se obtiene otra onda sinusoidal de la misma frecuencia. Lo cual en nuestro caso es muy interesante, porque en nuestros circuitos lo que hacemos es aplicar las leyes de Kirchhoff de las intensidades y de las tensiones, que son suma de intensidades y suma de tensiones. Es decir, que si sumamos varias tensiones que son sinusoidales de la misma frecuencia, sabemos que el resultado va a ser una onda sinusoidal de la misma frecuencia también. Y lo mismo con las intensidades. Si sumamos varias intensidades de la misma frecuencia, lo que vamos a obtener es una, una intensidad que también será sinusoidal y de la misma frecuencia. O sea que eso solo ocurre o casi solo ocurre en caso de ondas sinusoidales. Por otra parte, al derivar o integrar cualquier número, o sea un número de veces cualquiera a una onda sinusoidal, se obtiene también una onda sinusoidal de la misma frecuencia. Y nosotros lo que vamos a aplicar son ecuaciones de definición que en el caso del condensador y una bobina, pues son derivadas de la intensidad o derivadas de la tensión. Entonces sabemos que si derivamos una tensión, el resultado va a ser una si derivamos una tensión sinusoidal, el resultado va a ser también sinusoidal, y, o que si derivamos una intensidad sinusoidal, el resultado va a ser un, también una onda sinusoidal, o que si integramos, pues exactamente lo mismo. O sea que ya ven el, el, lo interesante de las ondas sinusoidales, es decir, si les vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff el resultado van a ser ondas sinusoidales y si les aplicamos las ecuaciones de, de definición, el resultado también van a ser ondas sinusoidales. Y al final es lo que utilizamos para nosotros analizar circuitos. Es decir, leyes de Kirchhoff y ecuaciones de definición. O sea que ya podemos adelantar que si un circuito está alimentado con ondas sinusoidales, las respuestas de ese circuito, es decir, las tensiones y las intensidades de ese circuito, van a ser sinusoidales. ¿Eh? Lo cual es importante. Bien, y por otra parte, el producto de dos ondas sinusoidales es también sinusoidal. De otra frecuencia, aquí sí que no se conserva la frecuencia, es de otra frecuencia, pero bueno, fíjense, cuando calculemos potencia, que es el producto de tensión por intensidad, si la tensión es sinusoidal y la intensidad es sinusoidal, el producto, es decir, la, la potencia de, de, del elemento que sea, también va a ser sinusoidal. Y repito, estas características pues, casi solo ocurren en el caso de ondas sinusoidales.